Muy buenas, soy Delta Deltaray y bienvenidos al canal que os trae las noticias de la semana. Bueno, esta semana el ritmo ha bajado un poco, pero también hay muy buenas noticias como nuevos personajes para Team Sonic Racing, lanzamientos confirmados para Occidente y bueno, algún que otro anuncio también hay. Así que nada, quedaros a ver las noticias de la semana, que son las siguientes. Anunciado Metallic Child para la híbrida de Nintendo. Metallic Child, título desarrollado por el estudio HG, ha sido anunciado esta semana y se ha confirmado su llegada a Switch, además de para Playstation 4, PC y Smartphones. Se trata de un roguelike en el que manejaremos a una niña robótica con un gran arsenal. El título está previsto para principios del próximo año. Super Neptunia RPG se lanzará en Occidente. El RPG de Hyperdimension Neptunia ha sido confirmado para territorio occidental. En este RPG, donde las protagonistas están basadas en distintas consolas, tendremos que salvar al mundo de Gamma Industry. El juego estará disponible para Nintendo Switch a lo largo de la próxima primavera. Amazon Reino Unido lista varios juegos desconocidos para Switch. Amazon Reino Unido ha subido en su página web varios juegos sin anunciar para Switch. Hasta 9 juegos, dos de ellos con el logo de Pokémon y otro con la carátula de Super Smash Bros. Ultimate. Además aparecen con el texto recién anunciado en el evento de Nintendo Switch, carátula disponible muy pronto. Todo apunta a que pronto habrá algún evento en el que se anunciarán dichos títulos. INCENTIVOS POR RESERVA DE SUPER SMASH Bros. ULTIMATE EN ESPAÑA Aún quedan 4 meses para la salida del tan esperado Super Smash Bros. Ultimate, pero el juego ya está disponible para reservar en las principales tiendas de España y como viene siendo habitual, al hacerlo te obsequiarán con un regalo. Dicho regalo depende de dónde lo reserves. Si lo haces en Amazon, Fnac o MediaMark conseguirás este pin. Si lo haces en Canal Ocio, El Corte Inglés, Toys Aras o Extra Life, te llevarás este llavero. Por último, si lo haces en game, te llevarás esta caja metálica. Silver, Blaze y Vector anunciados como corredores en Team Sonic Racing. Un nuevo equipo ha sido confirmado para el próximo juego de carreras del erizo azul, Team Sonic Racing. Este equipo será compuesto por Silver, de Edgehog, Blaze de Cat y Vector. Así se unen a un plantel en un juego que lleva ya 12 personajes y 4 equipos confirmados. Siendo el resto el equipo Sonic, compuesto por Sonic, Tails y Knuckles, El equipo oscuro, compuesto por Shadow, A123 Omega y Rush. Y el equipo Rose, compuesto por Amy, Pig y Chao. Detallado el lanzamiento de Undertale en Occidente. Hace unas semanas os dije que Undertale llegaría a Japón en septiembre con una preciosa edición coleccionista. Pues bien, ya sabemos cuándo llegará a Occidente y cómo. Lo hará con una edición coleccionista muy similar a la japonesa, con una caja de coleccionista, valga la redundancia, una copia del juego, un cuaderno de cuentos, la banda sonora, un medallón de oro de 14 quilates que también es una cajita de música y un folleto de partituras. Undertale también saldrá en septiembre en occidente, aunque no se ha confirmado el día exacto que lo hará. Confirmada la fecha de lanzamiento de Dark Souls Remastered para Switch. Por fin acabó la espera. Después de tanto, Bandai Namco finalmente se ha pronunciado sobre la fecha de lanzamiento de Dark Souls Remastered para la híbrida de Nintendo. Finalmente, el remaster de Dark Souls... Llegará el día 19 de octubre tanto en América como en Europa, y lo hará al mismo tiempo que el amigo de Soler de Astora. Esperemos que el retraso del juego se traduzca en un buen rendimiento del mismo. Diablo 3 para Nintendo Switch ya es una realidad. Durante varios meses ha habido fuertes rumores acerca de la posibilidad de que Diablo 3, el popular hack and slash de Blizzard, Llegará a la Nintendo Switch Finalmente la información se ha hecho oficial y viene con sorpresas Esta edición se llamará Diablo 3 Eternal Collection Tendrá multijugador local para hasta 4 jugadores Ya sea con una única consola o con 4 distintas Y también se podrá jugar en línea gracias a Nintendo Switch Online Además de poder guardar las partidas en la nube Incluirá de serie todo el contenido añadido, contando las expansiones Reaper of Souls y *Slice of the Necromancer. Pero la guinda la pone las modificaciones extras de Nintendo, exclusivas como no de esta versión. De momento conocemos contenido de la saga Trey of Zelda, la armadura de Ganondorf, el retrato de la Trifuerza, un cuco como mascota y las alas Echoes of the Mask. De momento no hay fecha oficial, pero sabemos que está siendo desarrollado ahora mismo. Y pues estas han sido las noticias más destacadas. Como veis, ha sido una semana un poco más light. No ha habido tantas, de hecho ha sido un vídeo cortito. Pero bueno, las que hay yo creo que son bastante interesantes, como por ejemplo la de Diablo 3 o la de Dark Souls, que por fin llega. Y nada, como ya sabéis, la semana que viene tenéis más noticias, no os la perdáis y el vídeo del sábado. Agradecería mucho un like, que os suscribierais, le tiráis a la campanita y lo compartiréis con vuestros amigos para ayudarme a crecer. ¡Nos vemos!